¿Qué onda, amiguas? Y bienvenidos sean todos a... Ay, nuestro país, nuestro triste, triste país. La neta es que a mí ya ni siquiera me gusta hablar de su presidente Peña Nice. Y supongo que a muchos les pasa lo mismo. Se ha vuelto un tema tan incómodo como las hemorroides que le salieron al primo de mi mejor amigo. Lo que sí tenemos todos los mexicanos es un presidente hemorroide. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es un presidente que se ha vuelto vergonzoso, incómodo y hace que nos duele el culo a todos. Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga. Cómo joder a México ¡Ay no! ¿Por qué? Por favor Ya sabemos que los presidentes No se levantan pensando en cómo joder a México Ellos no tienen tiempo para pensar Ellos se levantan y joden a México Son hombres de acción Y si su intención es joder a México ¿Qué pedo con la Casa Blanca? O la visita de Donald Trump O el hecho de que Pemex está a punto de irse A la super mierda Así como lo oyen, la empresa del estado que aporta el 30% del presupuesto de nuestro queridísimo gobierno federal Está agonizando Y es que con una deuda de 98 mil millones de dólares La producción más baja de barriles de petróleo desde 1980 pronosticada ya para el 2017 Y una nómina más grande que el ego de Belinda Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre Pues es bastante evidente que las cosas para Pemex no pintan nada bien ¿Aaah? ¿Pero cómo pasó todo esto? Se suponía que no nos querían joder O si querían si sí querían Esto pasó porque querían que pasara Pemex no quebró, la quebraron Yo no choqué, me chocaron Y ahora la única esperanza de Pemex es asociarse con otras empresas Para que no se la cargue el payaso Lo bueno es que el jueves 3 de noviembre El director general de Pemex José Antonio González Anaya O mejor conocido como el maestro limpio de los hidrocarburos Va a presentar el nuevo plan de negocios Astro chingón y mamador Para evitar que Pemex Y por lo tanto México Se vaya a la mierda Qué cagado que lo hagan justo después del Día de Muertos, ¿no? ¿Coincidencia? No lo creo Y hablando de muertos, ¿alguna vez pensaron que estaría bien chingón que aventaran sus cenizas desde el espacio o ser enterrados en una urna biodegradable en la cual después nazca un árbol bien chingón? O incluso algo tan cool como hacer que tus cenizas se conviertan en un diamante Pues ahora todo eso es pecado No mames, lo cool ya es pecado mm, Más, casi todo es pecado ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño Al parecer, Dios habló al Vaticano hiper encabronado Porque andamos haciendo mamada y media con los restos de nuestros difuntos Si eres católico y quieres tener un funeral Ahora forzosamente deberás de invertir en un lote en un panteón En un espacio en una iglesia O en algún lugar autorizado por las autoridades eclesiásticas Nuestras prácticas paganas están dejando a Diosito en la quiebra Y ahora no la quieren aplicar como en el cine Oh, lo siento señorita, tendré que pedirle que tire su botella de agua que le costó 8 pesos y pasa a comprar una de las nuestras que cuestan 100 varos. y eso suena muy parecido a ah, lo lamentamos, no podemos permitir que sigan tirando las cenizas donde sea gratis Así que por favor acompáñenme, tenemos entierros que van desde 8 mil hasta 80 mil pesos Porque nada es suficiente para papi, ¿qué no? Y la pregunta de siempre es, ¿por qué Dios necesita tanto dinero? Se supone que es omnipotente, coño Y es que obvio, debe estar bien cabrón andar perdiendo el monopolio del luto de la gente Pero bueno, de por sí ya todos sabíamos que morir se cuesta Y cuesta mucho Y de nuevo les platicaremos en chinga Familiares del Chapo y el Chapo Están preocupados de que el Chapo pueda morir antes de ser extraditado a Estados Unidos según la esposa del criminal más peligroso del mundo Debido a los malos tratos que reciben El penal de Ciudad Juárez La salud física y mental del jefe de jefes Pende de un hilo Y obviamente para la señora es muy triste ver que su viejo Pues ya no es lo que era Mi vieja mula ya no es lo que era Ya no es lo que era Nadie dijo que sea el criminal más peligroso del mundo Encarcelado iba a ser como estar en un hotel De cinco estrellas ¿Cómo querías que te trataran? Eres el cabrón más cabrón de los cabrones Obama se prepara para dar su última gira como presidente de los Estados Unidos O sea, estrella pop En la cual va a visitar Alemania, Grecia y Perú Se espera que en esta gira trate temas Como la situación en Siria y Ucrania Tercera guerra mundial, ah. sí Y para ser cool alrededor del mundo Por última vez Después de dos meses de estar bajo una piedra Vuelve a aparecer en la escena política Mario Fabio Beltrones Solamente que ahora viene con su nueva forma de demócrata El expresidente del PRI salió de su tumba mediática Y lo hizo en un foro del PRD ¿Qué? ¿El PRD qué? Manio Fabio, como muchos otros priistas exiliados, vuelve a aparecer y ahora muy cerca del PRD. Le suena parecido a mí, sí, a ti, a mí, sí, a ti. Y reaparece para abogar a favor de la segunda vuelta electoral en las elecciones del 2018. Qué raro, ¿no? Cosa que le daría muchísima ventaja a partidos como el PRI. O el pan Ya que en una segunda vuelta Sin la dispersión de los votos en otros partidos O candidatos independientes Tienen muchas más posibilidades de ganar las elecciones Parece que a alguien le está empezando a dar culito Que Morena gane las elecciones en el 2018 Por suerte aún hay cosas en esta vida Que nos hacen querer seguir viviéndola Como ir a ver la película de Doctor Strange En su cine más cercano. Gracias por tus películas Marvel, neta <risa> Y pues ya se nos volvió a acabar el tiempo amiguitos. Esperamos que les haya gustado el No Show Que hayan aprendido alguna pinche cosa que tal vez no sabían Que nos den like y compartir Les mando miles de besos en el hocico Y nos veremos la próxima semana en El No Show de What? La Cocina de Giovanni Buongiorno, embevenuti a La Cocina de Giovanni Y yo soy Giovanni Allora Vamo insegnarle come fiacere le pani di morti! Tranquillo! Fiacere le pani di morti se è troppo senso. Certo, Tony! Certo, Giovanni! Certo! Cagliate, Tony! Lo certo, Giovanni! Lo certo, Giovanni, lo certo! La prima cosa che vamo necessitare, sì, le pani. La seconda cosa che vamo necessitare, se... sì! Tony! Prego, bambino! Basta, Giovanni! La pazienza è tua. Grazie Giovanni. Pensavo che fossi arrabbiato perché ti devo soldi. Oh, oh, oh. Tranquillo, tranquillo. Io arrabbiato per le soldi. <ride> tranquillo, tranquillo Tony. Tranquillo, tranquillo bambino. Tranquillo, tranquillo. <ride> e prego. La pancetta di morti. Tutta l'offerta mexicana di morti necessita le pani di morti e le foto di morti. C'è tutto allora per la cucina di Giovanni. Io sono Giovanni.